...hoy en el Día de la Mujer Trabajadora... ...se reúnen también los coches históricos... ...de la Costa del Sol... ...para hacer un recorrido por este lugar tan bonito... ...como es la costa... ...porque parten desde San Pedro... ...para recorrer también Marbella, Ojén, Monda y Coí... ...es el recorrido de esta edición... ...en la que es un poco informal... ...así que estamos disfrutando de estos paisajes... ...y la verdad es que las personas que han venido de fuera... ...lo están disfrutando también... ...aquí donde estamos concretamente... ...que es en los ya pasados, los llagos de Pula... ...que se hace lo que es eh, la capaza... ...que es eh, un, pues una manera de tomar un refrigerio... ...de tomar oh, alguna cosita... ...antes de seguir el camino que queda todavía por recorrer... ...bueno vamos a intentar luego hablar con el señor Romero... ...que, que lo ha organizado y también con el presidente de la asociación... ...que también está aquí... ...y bueno muchas mujeres... ...que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora... ...bueno luego vamos a felicitarla... ...nos felicitaremos una y la otra... ...y seguiremos con ellos hasta que finalicen Hablamos con el presidente de la asociación, el señor José Luis Arredondo. Muy buenos días. Buenos días. Ay, bueno, una presentación muy bonita. Parece como más informal porque estamos aquí en medio del campo, eh, pero realmente tiene su encanto de recorrer todos los pueblecitos de alrededor. Pues sí, hay que aprovechar estos días tan buenos que estamos teniendo y bueno, pues el enclave es fantástico. Pepe nos ha organizado aquí una, un aperitivo muy bueno. ...y muy bien, muy contentos con la convocatoria... ...mucha gente, muchos coches, mucha gente nueva que ha venido... ...o sea que muy bien, muy contento Y faltan mujeres, eh, que yo la he estado ahí contando... ...y faltan mujeres, hoy es el Día de la Mujer además... ...y bueno, estarán con otras tareas hoy, ¿no? Sí. Nos faltan, nos faltan mujeres y gente joven... ...que yo siempre digo a ver si viene gente un poquillo más joven... ...pero está complicado. Eh, a no mención, al recorrido, que se va a hacer hoy. Pues nada, hemos salido de San Pedro, hemos dado una vuelta por San Pedro... ...y nada, hemos subido aquí arriba... ...y vamos a ir luego hacia Monda y Coim... ...y comemos allí en coini y, y ya pues vuelta a Marbella después de comer". Ahora visto coches nuevos que a lo mejor no he visto yo... ...en otras concentraciones aquí en Marbella... Eh, podría decirme qué modelos alguno va a destacar? Pues modelo, pues hay un Decker alemán... ...que es un coche que yo no había visto nunca, por ejemplo... ...hay otro, un Willys también muy bonito, descapotable... ...un coche todoterreno antiguo... Eh, ...un, un Sandbing alpine también, a color azul, no, azul muy, muy bonito... ...y bueno, hay varios Mercedes, Jaguar... ...hay un poquito de todo. La verdad que sí, esta asociación... Eh, ...ya tenéis muchos socios, ¿no?... ...porque desde que empezasteis... ...son cada vez más, ¿no?... ...se van apuntando y con mucha ilusión, ¿no?... ...de hacer esto... ...sí, tenemos la suerte de tener... ...cada vez algún socio más... ...y socios que tienen muchos coches... ...y por eso pues la variedad de coches... ...que, que, que no repiten siempre los mismos coches... en el está... momento ningún percance, ¿no?... Todo está ...todos los coches están andando bien... ...y no ha habido ninguno que se haya... Nada, los coches cada día están mejor y, y nada. Esperemos que no haya ningún percance tampoco después. Muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Bueno, vemos en esta concentración de coches históricos que nos reunimos, bueno, de muchas partes, de Sevilla, Conchita, que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, además, pero estas mujeres que, bueno, pues además de trabajar mucho, también pues hay momentos de relaj para disfrutar también con los maridos y no dejarlos solos también, ¿no? Y con los buenos amigos. Y con los buenos amigos, bueno, como viviendo este día? Estupendo, un día muy bueno, nos acompaña el tiempo y lo estamos pasando muy bien. También se celebraría de la Mujer Trabajadora, ¿eh? También, también. Pues sí, todo se celebra, a la bien ¿Qué te está pareciendo el paisaje, ojen? Eh, todo? Es muy bonito, muy tranquilo, muy sano, todo, todo, no tiene ojen. que disfrutando, gracias. Igualmente, hasta luego. ¿Cómo le parece a usted esto, lo del es Día de la Mujer Trabajadora? Eso es fenomenal. ...para el Día de la Mujer, estupendo... ...y además que se reivindique que somos mujeres... ...y que nos apoyamos unas a las otras, así que... Claro que sí, fíjate, fíjate qué buen comienzo, tu nieta, que siempre nos acompaña además, pero además que ella es mucha para adelante, como decimos, ella no es de la que, está, que quedan paradas Ella hay que ayudar, ayuda. Ella es, lo que está viendo también que muchas veces los pilares son muy importantes. Ella es muy trabajadora en todo y además muy.. Eh, que, que continúa, que muy, ¿cómo se puede decir? Mm. Sí, de, sí, de, sí, de... que machaca, que machaca mucho, o sea sí, que... Sí. Muy bien. <ríe> eh, así y es que... La verdad que a ti te ha cali, tocado cali. vivir unos tiempos mejores que a lo mejor a nosotros, a los abuelos, ¿verdad? Nosotros y a las mujeres parece que vamos cogiendo nuestro lugar, así que tú que tienes ya um, más, más corta edad, pues te vas a seguir tocando, luchando porque mejores muchas cosas, que te queda dar muchas por mejorar, ¿no? Muchas, muchas, muchas. cosas, sí. Así que tú vas a tener que coger la rienda, ¿verdad? Oh. <ríe> en los millennials. Yeah. Le, toca, le toca a ellos de trabajar muy duro, así es que continúen trabajando que es lo suyo Gracias <risa> Hablamos con nuestra amiga Isabel, también una mujer muy trabajadora Y hoy es el día de la mujer trabajadora Y fíjate si has trabajado, no ¿desde qué edad estás trabajando Isabel? Desde que no tenía ni todo el razón Chica, chica, ¿no? Y has seguido trabajando porque de alguna manera u otra Pues siempre estamos supervisando en la casa, siempre sí, bueno, una mujer nunca, nunca ni de vacaciones El jardín para mí, la casa para mí, la plancha para mí todo para mí. Claro, o sea que es que nunca se descansa. Claro. Es verdad, y luego ya con los nietos, que hay que echar una cablecilla a los hijos, pues se le echa también, Isabel. Claro, tía, no, porque ellos lo llevan viento. O sea que yo no he tenido Pero que te diera falta y estaba también? Ya, diera <risa> <risa> falta, hombre, si los niños te ponen malos, tienen que ir al médico lo que claro. sea, para que estemos bueno. nosotros. Isabel, sí, fíjate qué día más bonito y qué recorrido más espectacular que, elegido, eh, que habéis elegido, para, porque Oje, Monda, Coí, son pueblos muy bonitos, muy cercanos a Marbella, y la carretera muy bien también para circular con los coches. Claro, ¿verdad? sí, pues sí. ¿Has cogido otro modelo de coche además? he visto con otro sí, modelo? Sí, porque le han puesto un moto y lo vamos probando a ver cómo va, y bien? no va bien. Sí, pues mira, siempre, ¿verdad? Hay que probar las cosas. Isabel, muchas gracias siempre por hablar con gracias. nosotros, que eres un gracias. encanto y un ejemplo también de mujer trabajadora. ...gracias a ver... ...señor Romero... ...no me va a dejar... ...es usted el culpable... ...de que hoy engordemos unos kilitos ¿no?... <ríe> ...¿qué tal?... A ver, me ha cogido todo. ...bien, bien... ...bueno la verdad es que... viene aquí una ruta muy bonita... ...¿cómo se le ha ocurrido el esta Por, ...porque aquí están los, los... pinos... ...y como el, el, el rocío de abajo los pinos... ...ah una cosita eh... ...oiga... ...el servicio de, de señora está allí eh... ...no es que tengo el servicio de señora allí... ...allí... De allí. ...allí entre medio de los pinos... ...y los de hombre allí en aquellos pinos de allá... ...dentro del recorrido que se va a... ...nada, no, está en un recorrido lo que hacemos normalmente... algún fin de semana... ...lo que sí original es esto... ...que la, es, la esto capacha. es la capacha... ...que es una cosa muy original... ...y para los que no sepan lo que es una capacha... ...nos va a definir usted lo que es una capacha... ...pues una capacha es que cogemos ...como tenemos en Zampero... ...la mejor charcutería del mundo... ...que es la del Panocho... ...la de la calle Pepozorio... ...pues nos hace unos chicharrones, unas morcillas... ...unos chorizos los hacemos de vino y están buenísimos... ...entre tortillas... ...tenemos eh, de Benajón también las pancetas... ...en fin, bebidas de todo... ...hay bebidas de todas clases... ¿Eh? ...realmente el nombre... ...es de la capaza. ...viene de, es un sexto ¿no?... ...¿cómo era una capaza?... Eh, ...mira ahí la tiene, ahí la tiene la capasa ...claro... ...la, la, la capasa la capacita... Estamos pasando un día maravilloso... ...así que enhorabuena... ...y además muy baratita... ...con la capasa y ahora una comida ahí eh, en el campesino ahí abajo... ...que lo veas tú, el pedazo de... ...tenemos una berza de esas grandes... ...pero hay que subir a y, y coñen para desalojar un poquillo esto... ...después eh, tenemos una capa una berza grande... ...y después rabo de toro con manita de codito de cerdo, o sea que... Bueno, ...eso para rellenar los cartílagos, las personas que... Al final, el fin, ...para el cartílago al viene al muy final, bien, ...al final, por al final, final. Bueno, ¿Come para ustedes para para también para que qué que trabajar. hoy quiero que diga unas palabras también... ...para las mujeres trabajadoras, que hoy es el día de la los... ...ah, eso sí, que no trabajen mucho... ...porque sin trabajar entonces no, no, no, después no... ...no, de pronto, hoy todo es y que, y que ...y que pague el zanche y el coleta que a pague el zurdo hoy sin trabajar... ...pero de, del dinero de ellos, ¿eh? no del nuestro. Tenemos aquí un señor que quiere Me asusta con esto... ...¿cómo pueden gobernar cuando una vicepresidenta dice que... ...el, el, el dinero que tenemos no es de nadie... Esto es muy malo, eh, veremos dónde iremos a parar, no sé. Vale, gracias por sus palabras. Leocadio Corbacho también lo acompaña hoy junto con su esposa y su nieta Ayetana, que ya hemos hablado con ella, además, que es súper simpática y, y lo activa, que y nos sorprende. Hoy en el Día de la Mujer Trabajadora es un ejemplo de ello, de, de cómo trabaja, ¿no, Leocadio? Fíjate qué bonito día hoy para celebrar, pues bueno, vuestra concentración de coche, que lo soléis hacer, os reunís mucho y también hoy coincidiendo con el Día de la Mujer Trabajadora. Sí, la verdad que hoy es un día maravilloso, el día, el, el conjunto donde estamos, en, en el recinto donde nos encontramos en el campo, al aire libre. Cayetana, como bien dice, es una niña con 11, 10 para 11 años y la verdad que es muy experta, le gusta mucho las amistades con las personas, te relaciona mucho con las personas mayores y la verdad que es una niña que da gusto de, de verla, como trabaja y cómo le gusta el día de la, del feminismo de las mujeres, pues está dando, demostrando a ella que hay que, que hay que hacerlo así, ¿no? ...y bueno, en cuanto a lo que es la reunión esta que tenemos hoy en día... ...es un, una cosa más de las que gozamos mucho... ...y hacemos disfrutar de los coches antiguos ¿no? eh, eh, ...nos sentimos orgullosos totalmente de poderlo... Eh, ...compartir con vosotros, con todo nuestro entorno que, de amistad... ...y de todo lo que tenemos en, entre Ronda y Marbella... ...y toda la serranía, eh, Marbella, toda la Costa del Sol de la cual nos sentimos muy diremos orgullosos totalmente por lo, por este entorno que tenemos esta amistad este este eh, este sol este que Dios nos regala no y, y estas cosas bueno pues pasamos unos días maravillosos y es lo que sentimos o sea sentimos mucho orgullo de, de estar maravillosamente pasándolo bien bueno, tú, tú, tú eh, eh. mucho por Marbella conoce mucho este entorno no este concretamente lo conocías ya ...sí, conozco la, esta parte de Ojén bastante... ...y de Monda y de aquí de Coín y toda esta parte... ...bueno, pues nos coteamos bastante, estamos en Marbella... ...y a dos pasos de Marbella pues tenemos aquí... ...todo este entorno lo conozco ¿no?... ...el refugio de San Juan, de esto de... ...de aquí de que hay el refugio de Juanar... ...toda esta parte por aquí lo conozco... Y aunque estamos en Ronda, pero Ronda es un paso de Marbella, ¿no? Y entonces lo que nos hace, diremos, eh, ciudadanos de entorno familiar en Marbella, Torremolino, Málaga, todo esto, que es lo que vivimos, en... es que Ronda es Ronda. ...vivimos en una ciudad privilegiada... ...pero sí que es verdad que tenemos con esta Costa del Sol... ...que es la que nos anima a tener esta convivencia... ...que tenemos tan, tan buena y tan sana... ...por supuesto y este disfrute de la vida... ...que estamos agradeciéndole a, a tanto a... ...por supuesto a la amistad que tenemos... A, ...diremos a Dios el, el que le crea en él ¿no? ...porque esto que nos regalan pues mucho mucho bien... Y, ...y la verdad que nos sentimos orgullosos... ...de estar en este, en este entorno de Andalucía... ...en este caso Ronda Málaga... ...y lo pasamos bien... ...y eh, seguiremos haciéndolo disfrutando de nuestros coches... ...que es lo que nos gusta... ...aparte de nuestro trabajo que cuando tenemos que trabajar... ...somos los primeros en el trabajo... ...porque el trabajo es fundamental... ...y es una de las cosas que tenemos que llevar a, a galas ...de que hay que trabajar mucho para que puede, cuando puedas disfrutar... ...disfrute verdaderamente de, de lo que tú has hecho... ...primero del trabajo y luego del disfrute de la, de la, de la naturaleza... ...de las personas y del entorno que, que te encuentras". Satisfacción, ¿verdad? Después pues del trabajo, disfrutar de este entorno. Pues muchas gracias, señor Locadio, y que nos veamos mucho en circunstancias tan buenas como esta, más. Gracias, gracias a ustedes, siempre tan atenta como estáis, y la verdad que os doy la gracia siempre porque sois unos colaboradores de nosotros y nos ayudáis mucho en, en todos los. Eh, repercutución de que tenemos de, de, de las tiendas de Marbella, Ronda y bueno que lo único que te digo que muchísimas gracias a, a vosotros que tenéis una labor también muy muy buena. Por supuesto, gracias. Tenéis productos para llenar muchas capachas, ¿no? Eh... La capacha que mucha gente no sabe lo que es una capacha. Usted que tiene un museo, lo que es lo que es la capacha en sí. Bueno, la capacha es que anterior, anterior, es una cosa que se, tradicionalmente se decía, ¿no? Las capachas era cuando se iban de todas formas los arrieros y estas personas que se juntaban en los campos, se cruzaban incluso los caminos y la verdad que sacaba cada uno lo que llevaba y entonces compartían las, los alimentos. Y esto es lo que se, se está viendo hoy en día, más o menos. Es una cosa de compartimiento, de, de compartir lo que es la alimentación. Uno trae tortillas, el otro trae filetes, el otro trae, en fin, morcilla, embutido y la verdad que este, este es un entorno. Eh, diremos Andaluz, de los que. Bueno, Andalucía hay muchos sitios, no otros sitios, ¿no? Pero Andalucía sí que es una parte compartible totalmente de muchos productos de la serranía, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre, gracias.